La verdad, digo aquí como cuatro sí te días, o sea, sí, sí me la pasé muy bien viéndola, ya la he visto varias veces. O sea, ya te diría que ya me le eché, ¿no? Una como cinco veces. Ay, sí. Está muy divertida, tiene cosas de comedia muy padres. Creo que la, la comedia es muy, muy fina también. Eh, muy acertada. No es nada atascada con los temas. Y este Eugenio es un comediante por ahí. Este anda por ahí. Le, le, va, bien, le va bien al chavo. Este, Mara, Mara, que mis respetos. Entonces, este, creo que tiene un poco de todo y sé que la gente le, le va a gustar bastante. Te, Te diría que, pues nada, que es una, una película muy divertida, que el soundtrack está padrísimo, que tiene rolas súper bonitas, que habla acerca del amor, el amor eh, de pareja y el amor eh, de uno mismo. No. Necesito un hombre que me prenda el bol. ¿Cuál ha sido su mayor complejo y cómo lo superaron? Creo que yo, yo lo que siempre he dicho, yo siento que soy súper tímido. Ajá, exactamente. Justo esa cara me da todo el mundo. Yo soy muy, muy tímido e inseguro en muchas cosas. ¿Cómo he logrado superarlo? <risa> Empujando mis límites, este, arriesgándome, diciendo comentarios, abriéndome con la gente un poquito más cada vez. Haciéndose peinados. Haciéndome peinados locos, lo extravagantes, comprando, <risa> comprando, comprando un coche bizarro. Que, exacto, casi, casi saliéndome de. Que... <risa> ya sé que suena como que no, pero es, es en serio, soy muy tímido y, y justamente haciendo estas cosas es como que. Es como esta otra pantalla que pongo de no soy nada tímido y soy muy seguro. Pero por dentro sí soy, estoy así como todo chiquito, entonces como que creo que todavía mantengo un poquito eso, no lo, he, no lo he superado del todo. Saliendo vamos a celebrar. Si los demás no quieren nos vamos solitos tú y yo. O los tres. Y en la película nos mencionan algo de, que tienen una canción para matarte. Ay. ¿Cuál es su canción para matarte? ¿Cuál es mi canción para matarme? Cualquiera Juan Gabriel. Sí, la verdad no tengo como una canción. Sí, tengo todo un disco. <ríe> Ay, Es que ahorita, ahorita la verdad no estoy tan intensa, así como de... Ajá, todo bien, ganando como siempre. Ay, como mi amiga Belinda. O tu amiga, ¿no? ¿Cuál es Buenaza? La de Hurt, de Cristina Aguilera Uff ¿Eso sí te duele? Sí, pues en, hasta en inglés eso dice, dice Hurt ¿Sabes? Es como las, lastimar eso y lastim, lastimarse pues duele, ¿sabes? Sí, es como todo un círculo ahí, tiene todo que ver ¿Sabes por las que veían el tamaño que importa? Una, porque es una película mexicana. Eh, Dos. Pues por el, yo le iré a ver por el moro. Pues a ver si se importa el tamaño o no, ¿no? Ustedes van a ver si sí o no. Otra, porque sale Mara Escalante, que soy su fan. Veo y, y sigo todo lo que hace. Tres. Pues porque sale mi papá. y Pues tengo que ver las películas de mi papá también, porque si no, pues... Pues ya sabes, hay mala, mala leche familiar, entonces hay que, hay que saber de los proyectos de todos. Otra, porque sale Moenia y es una canción que en su momento me, me iba a hacer matarme. Bueno, no me iba a hacer matar, pero cuando salía a las fiestas era la que con la que me cortaba las venas, ¿sabes? Con la que. Lloraba. Pinta el, el, el que puedes ir con toda tu familia, aunque el tema suena medio acá, pero puedes ir con toda tu familia y pasártela increíble. Y como dices, son inicios de año, vamos a pasarla bien y empezar con una muy buena vibra, con muy buenas este, pelis, eh, para que el resto del año siga igual de bien. ¿Qué tal, nenas? Como podrán ver, calzo grande. Son viciosos, degenerados y hasta enfermedades raras le pueden pegar a la niña Alfredo ¡Allá tú! ¡Se le caso a tu padre, Viviana! Which is